Hola. Soy Carl y estoy escapando de Jimmy. Pero antes de morir quiero contarte esta historia. Todo empezó el 1 de agosto de 2022. Jimmy había llegado de muy mal humor insultando a las personas. Yo le dije que se calmara, pero no lo hizo. Luego Terek intentó calmarlo, pero solo hizo que Jimmy le diera un puñetazo. Pero Chandler y Chris lo agarraron. Grabamos el video cuando Jimmy se calmó. El video era el de el juego del calamar. Al irnos, Jimmy se quedó en el estudio. Sin saber qué hacer, agarré mis cosas y me fui. Pero luego. Apareció Jimmy con los ojos negros con sangre. Estaba su pareja corriendo a su carro, pero Jimmy sacó un cuchillo lanzándolo. Y clavándolo en su pareja en lo mientras corrí y Jimmy me buscaba en el estudio. Pero tropecé dando un grito fuerte y alertando a Jimmy que sale, y me ve. Decido correr así a la casa de Terek, perdí a Jimmy de vista. Cuando llegué, Terek ya estaba muerto. Pero Jimmy no me vio, corrí así a mi casa y no sé qué hacer, estoy en un arbusto y él está cerca de mí. Pero esta Chandler y Chris con la policía ya no sé qué hacer, si me matará o no sé.